Ajá, Cheli Z Pro, aprendiendo de los errores. No lo sabemos, pero si lo hacemos bien Que de los errores también hay que aprender No puede ser perfecto porque habrá mejores tiempos Y en el momento de caer ya lo sabré No lo sabemos, pero si lo hacemos bien Que de los errores también hay que aprender No puede ser perfecto porque habrá mejores tiempos Y en el momento de caer Imagina que la vida es la que habías elegido Y la vigilia te vigila Incluso cuando estás dormido Crees ser dueño de tus sueños Porque de ello vive el vivo Y te das cuenta de que estás despierto Cuando ya se han ido Las cosas no se ven Igual por dentro que por fuera Muchos eran fuego y te la juegan en la hoguera Esa es la manera de hacer que me duela Dentro salgo de la escena y esta noche a cenar pensamientos Si no lo escribiera no estaría tan contento Estallaría en medio de un concierto diciendo que es cierto Somos una bomba de relojería Y cuando la tocas perderías el razonamiento Elige lo que tomas, sin normas Si no nos dan otras formas, solo nos transforman Hay alternativa para la vida que toman Solo salida, salida lo que escondas Es, no lo sabemos, pero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 no he venido hasta aquí para contar mis penas, ni cortar mis venas como si fuera un leñador. A veces vale verga lo que venga, vaya cruz, que la mejor cara de la moneda es la que eliges tú, sí señor. Por esa razón aprendo y enseño, empeño y fallo, llevaron al ensayo en serio. Nunca me compraron, tampoco quise venderlo, el amor que tengo en esto es un regalo. Me he vuelto un desconfiado, con los humanos, la cara ve del sol, se ve desde el pasado. Recursos agotados, el mundo está atascado, y el resto de animales vive más acojonado. Sabes que no puedes luchar con los instintos, pero puede ser distinto y con un sentido común. Imagina que por un segundo pensamos lo mismo, seguro que este mundo brillaría con más luz. Tengo la esperanza de que la experiencia es una sustancia guardada en la conciencia. Y una coincidencia, son solo apariencias, cuestión de paciencia que lo descubra la ciencia y va. De pensar que el mundo te maltrata Quizás haya amor aleja las cosas que pasan Cuanto más piensas que te hacen mal menos se apartan Tú tienes un poder también pero alguien te lo mata y... No lo sabemos pero si sí lo hacemos bien Que de los errores también hay que aprender No puede ser perfecto porque habrá mejores tiempos Y en el momento de caer ya lo sabré No lo sabemos pero si sí lo hacemos bien Que de los errores también hay que aprender No puedes ser perfecto porque habrá mejores tiempos Y en el momento de caer